Chicas, el día de hoy vamos a estar viendo cuál es el mejor juego para tu Nintendo Switch Sí, así es, vamos a estar viendo si acabas de comprarte una Nintendo Switch Cuál es el mejor juego y por qué es el mejor juego para empezar en tu Nintendo Switch Ya dejo de dejar de decir Nintendo Switch, pero es que es la Switch, güey Bueno, el día de hoy vamos a estar viendo la, acerca de los cinco juegos es decir, de las cinco versiones de los juegos de Pokémon que hay actualmente, vamos a estar también tomando en cuenta esto por orden cronológico. Así que el primer juego que tenemos en Nintendo Switch es... Pokémon Let's Go fue el primer juego que salió en la Switch. Y si mal no recuerdan, también es el mejor. Así es, no estoy jugando. El mejor en estilo gráfico. Dios mío, cómo pudieron haber hecho tremenda cosa. Al final de cuentas, al ser el primer juego, pues... Tenían que causar una buena impresión, ni más porque no es una la consola. Pero aún así tenemos en la Switch este, el Pokémon Let's Go. Además de ser el primer juego, fue el primero en cambiar la fórmula a niveles altísimos. Al punto de que ahora los Pokémon se capturan igual que en Pokémon Let's Go. este Igual que en Pokémon Go. En Pokémon Go, como podemos ver, ahí tienes la Pokémon, y se la lanzas No hay pelea, no hay nada. Igual. Solamente lanzas la pokebola y hay probabilidades de que se te escape Así que hay muchas probabilidades de que pierdas un Shiny aquí, es triste Pero también agrega los Pokémon en el Overworld Es decir, dile adiós a esos random encounters que te hacían perder mucho tiempo de tu vida No, ya no Además de que facilita mucho el Shiny hunt Ya que una vez que tienes los Shinies se ven en la pantalla Cosa que dejaron de hacer de a partir de estos juegos Pero no vamos a hablar de eso porque más adelante van a regresar Pokémon Let's Go fuera de cambiar la fórmula en esos dos sentidos también hizo que agregaran más público. En ejemplo de que al día de hoy se está esperando un Pokémon Let's Go Yoto, yo soy de esas personas que esperan que se un Let's Go Yoto, pero también se toma en cuenta que estos juegos son muy sencillos hasta la liga Pokémon, ya que en la liga se desbloquean estos, este challenge, por así decirlo, que se llama los Entrenadores, maestros, los entrenadores, maestros son aquellos que tienen un solo Pokémon, pero este Pokémon está niveladísimo y está exclusivo para poder ganarle con solo ese Pokémon. Este, una vez que derrotamos a 6, se nos desbloquean las peleas contra Red, Green y Blue y estas son de los combates más difíciles de Pokémon al día de hoy. Este juego... Cuenta con mega evoluciones. Y si es, es el último juego que cuenta con mega evoluciones. 8 gimnasios, una liga Pokémon, más o menos 153 combates maestros. 150 Pokémon capturables. De los cuales 4 son legendarios y 3 no se consiguen porque son Meltan, Melmetal y. Este. Mew. Estos se consiguen por medio de la Pokeball Plus. Y Meltan y Melmetal por medio de Pokémon Go. Este, y tres combates difíciles que son contra Red, Green y Blue, uno cada uno Red se consigue una vez que hayas hecho los seis combates maestros En el frente de la liga, en la meseta Añil Blue en el octavo gimnasio Y Green, una vez que captures a Mewtwo Ya te va a aparecer Estos juegos... También cuentan con la opción de poder jugar con otra persona, cosa que lo hace aún más innovador y, mucho di y mucha diversión pues, por si tienes familia o lo quieres jugar con tu familia, con tus amigos, con lo que tú quieras, güey. Bueno, los únicos dos inconvenientes con los que cuenta este juego son que cuesta 150 dólares o 3000 PG Coins. Y segundo, aún así es un juego muy bueno, es un juego muy sencillo hasta la liga, así que si quieres un combate en el cual te pongan los pelos de punta y te quedas ahí como de WTF, aquí que hago, no es tu juego hasta el final, así que tienes muchas cosas que hacer, pero los siguientes juegos son Pokémon Espada y Escudo son la octava generación y para muchos la peor generación que ha existido en Pokémon. También tengo que decir que la música es buenísima, güey. Este, y también tenemos... Eh, la, la historia es... Este, bueno, si exploramos, no... ¡Fucking dog shit, güey! Esta región es Galar. Y de las tres regiones introducidas aquí... Eh, esto no es una opinión personal. Estos son factores... Es una fucking dog shit, es una basura <risa> No, o sea, no tiene nada de nuevo Y además de que lo único que lo complementa Para hacer un juego de Pokémon completo Son DLCs, así es El juego no cuesta mil pesos No, no, no, mil coins nel, nel Cuesta mil Si lo agarraste en oferta Porque si no te va a costar dos el juego completo Pokémon Espada y Escudo Tiene una cosa, para poder jugar con los demás jugadores, que se vuelve necesario tener una una, este suscripción a Nintendo Switch Online siendo que solo existen 400 Pokémon en el juego base y 200 más agregados en los DLCs aproximadamente pero solamente no acaba ahí, porque también en los DLCs no solamente te quedas corto, no tienen casi nada de cosas que hacer los DLCs son lo que completan la, la experiencia, pero a la vez son muy tediosos por las recompensas que necesitas ir encontrando las, las cosas, los diglets o unas manchitas. Güey, ¿qué? qué chingados, no tengo tiempo para andar haciendo todo eso. Pero aún así también es buen juego ya que es literalmente el adiós a un juego nuevo de Pokémon con la vieja... De los, o sea, con la vieja fórmula Una aventura lineal con los ocho gimnasios un, El combate contra lo del equipo villano Se va integrando Y no es este, algo aparte O este, que tienes que hacer ciertas cosas Porque tienes esto No, ahora te lo ponen en la historia Así que esta es la única razón Por la cual yo diría Que serían buenos juegos este, otra cosa no se ve los Shinies O sea, aquí es donde se va Pero este juego cuenta con 600 Pokémon 8 gimnasios, un líder extra Dependiendo de tu versión en los DLCs Una liga Pokémon Una raids Gigantamax Competitivo, además del postgame Que es muy corto y solamente sirve para capturar a Zacian ¿Sí? No estoy mintiendo Y, y pues ya, o sea, fuera de eso O sea, fuera de los bajones Del... FPS, el apartado gráfico siendo una basura, la historia siendo muy X y muy imbécil hasta cierto punto También el bajón de los Pokédex, ya que tiene, o sea, este es un gran juego, güey ¿Por qué? Porque tiene buena dificultad, o sea, no está tan fácil, pero tampoco está tan difícil Es una dificultad media, en especial el campeón, este, se te puede dificultar un poco si no vas bien leveleado este Pero también esto ayuda a que tengas una más variedad en tu equipo Y dirán ustedes, ¿por qué si me acabas de decir que tengo que levelear bien a mis Pokémon? Es que aquí en la entrada de los Xpeed Candies Que son los caramelos que dan más experiencia que un caramelo raro a veces este, Ya que tienen un número asignado de experiencia De ahí en fuera Pokémon es de espada y escudo, no, no los recomiendo Siguiendo fue Pokémon Diamante brillante y perla reluciente. Serio, ¿quién le puso esos nombres, güey? Fucking <risa> <î0> <risa> <risa> Fucking dog güey. O sea, le hubieran puesto Pokémon Diamante Temporal y Perla espacial y listo. Ahí tienen todo, güey. Pero mejor, ¿sabes qué es lo que debes de hacer? Suscríbete a este canal y dale, dale. Continuando con estos, vaya el remake de Pokémon Diamante y Perla. Juegazos, güey. Literalmente increíbles, pero sin Pokémon tipo fuego. Aún así, Pokémon Platino vino a resolver, entre comillas, poniéndole más Pokémon tipo fuego en la Pokédex, siendo creo que Hondur y Numel. Así que solamente tiene 6 opciones de Pokémon tipo fuego. Sí. Y estoy contando al starter <risa> O sea, literalmente es pues, muy malo Pero al final de cuentas aquí agregaron un poco más de opciones Hasta el postgame este, Pero bueno, agregaron a Cyndaquil, a Charmander a, a... ¿Cómo se llama este güey? A Torchic Pero nada más agregaron eso Pero bueno, no Es lo único bueno que puedo decir Porque realmente usaron la Pokédex de Platino Pues nada más es la única cosa buena que han hecho ya que estos cuentan todos los Pokémon hasta cuarta generación Seguido de que también tienen 8 gimnasios, una liga y un nulo postgame Ya que no existe literalmente nada de postgame Y mejoraron la parte de abajo, siendo el subsuelo la mejor cosa que he visto aquí Porque el subsuelo es muy divertido y más jugarlo entre amigos Ya que pues puedes, no, no puedes hacer un campamento y poner estatuas si alguien se acordaba de las estatuas yo me acabo de acordar, güey. Y es un guión en esta madre, ¿no? Bueno, Cintia sigue siendo igual de difícil que antes. Por lo tanto, este es el juego más difícil que vas a tener de Pokémon. Ya que también es la única cosa buena que encuentras. Aún así, continuamos con que el que para mí es el mejor juego de Pokémon en Switch. Excepto por algo, pero bueno. Pokémon Leyendas de Arceus... Es un juego que vino a romper la fórmula como una idea. Le dijo adiós a las fórmulas, le dijo adiós a tu historia lineal, fucking socks. Adiós a tu... ¿Cómo se llama hacer esto? No, no, no, fucking dog shit, güey. Y solo dijo que no, no, no se me ocurre nada. Bueno, realmente sí se me ocurre algo porque sí tengo unas palabras para poder describir este juego. Y es que son increíblemente buenos, güey. Como para que entiendan el contenido de esto, son... 5 pruebas contra los Pokémon Alpha, más de 400 Pokémon, un post-game divertidísimo, dos facciones en las cuales puedes elegir al final una, lo cual te da este, finales diferentes e iguales, ya que lo único que cambia es el legendario, y muchísimas, demasiadas, créeme, güey, no te estoy mintiendo, SideQuest, demasiadas misiones secundarias, más Spiritum como Pokémon coleccionable lleno de contenido rompe la fórmula agrega mecánicas y sobre mencionar que el mundo salud abierto ayuda demasiado güey es de los juegos más divertidos que vas a encontrar porque te puedes perder y no estás perdido como tal, porque te puedes sentir libre, estar tranquilo, jugar y realmente disfrutar ver los Pokémon caminando y cosas así. Además de que se ven los Shinies y aquí va una cosa que agregaron aquí y no pusieron en Pokémon Escarlata y Púrpura. ¡Spoiler! No se ven los Shinies, al menos que los Shinies que no se ven tienen partículas y los demás también. Sale un sonidito y las partículas y volteas y rápido te das cuenta que es un Pokémon Shiny increíble. Además de la introducción de las formas de Hisui y las evoluciones de Hisui, que estas también fueron agregadas en Pokémon Espada y Escudo por sus formas de Galar, pero pues bueno, aquí están mejor hechas, por así decirlo. A mí me gustan más las de Hisui que las de Galar. Este, pues también tenemos que varios Pokémon retoman importancia como Avalupe, en sus formas de Hisui Para poder pasarte el juego Otros Pokémon consiguen ciertas evoluciones Como lo hizo Scyther en cleavor Pero bueno, tenemos increíblemente buenos Pokémons aquí Divertidísimo, yo lo recomiendo Pero bueno, este es el juego que yo recomiendo para tu Switch para empezar Las verdaderas preguntas en ¿Ya has jugado alguna vez Pokémon? La segunda es ¿Tu región favorita es Sino? Y la tercera, ¿por qué no? ¿Por qué no te quedas a escuchar la tercera? No, no sé soy... <ríe> Pues por último, tenemos el mejor juego que de Pokémon aquí, no. O tal vez sí. Pero al que se viene, güey. Pokémon Escarlata y Púrpura, güey. Pokémon Escarlata y Púrpura son juegazos. el juego más nuevo, el mejor en ciertos sentidos y, y de lo, O sea, agarra lo mejor de los dos mundos La vieja fórmula y la nueva fórmula del mundo abierto Y ir dando vueltas donde tú quieras Pero también agrega la historia de los viejos juegos Siendo un poco más compleja y con un hilo para seguir Porque no tiene ni una, ni dos, sino tres, güey Tres líneas que seguir en la historia Siendo la historia profunda, por así decirlo Que es la de Coraydon, Miraidon los Pokémon Alpha, los Pokémon Dominante. este segunda línea, siendo la, la, ¿cómo se llama? la del Team Star, el equipo villano. Y la primera, siendo la del. ¿Cómo se llama? La clásica, los gimnasios. este Tengo que mencionar que cada línea se especializa en ciertas cosas. Ya que, como les estoy diciendo, para listar las cosas como hemos estado haciendo, existen más de 400 Pokémon. Quedan 400 Pokémon que diga aquí, sí lo investigué, justo quedan 400 8 gimnasios, 5 bases del Team Star, 5 Pokémon dominantes O alfa o como le quieran llamar Y un postgame que está lleno de cosas cada cierto tiempo vas a tener una red diferente en 7 estrellas Por ejemplo, creo que en el momento que estoy grabando esto En unos días va a llegar la red de 7 estrellas de Greninja De tipo veneno, cosa que llama mucho la atención Pero bueno, para seguir en cuenta de lo que estoy diciendo Cada línea... Sin hacer spoilers Porque lo que intento es no hacer tanto spoiler Para que ustedes disfruten estos juegos Y entiendan que estos es de los mejores juegos Que he jugado realmente Y eso que me ha pasado todos los juegos de Pokémon Excepto por blanco y negro Por Newcombs Ah, new comes. <risa> Bueno, los 8 gimnasios se puede llamar como la más tranquila y tradicional Ya que no hay una gran historia atrás, solo son los 8 gimnasios Pero eliges cuál es tu primer gimnasio y cuál es tu octavo gimnasio Yo les recomiendo, esto es recomendación, no estoy dando spoilers, solo estoy dando una recomendación Elijan el de tipo bicho primero, porque pues es el más sencillo este, seguido de eso, las bases Star son una historia que te hace pensar y decir ¿Qué es lo que realmente está pasando atrás de todo esto? ¿Qué es lo que funciona aquí y qué es lo que no está funcionando? Lo cual te hace tomarte ideas, ideas, ideas Al punto de que llegas terminando a tu propia conclusión para ver el desenlace de la historia Y el de los Pokémon dominantes es la forma perfecta, güey ¡Es hermoso! Es la forma de conectar la historia principal con el post-game. Increíblemente bien hecho eso. O sea, es la forma... Nunca han conectado un post-game con la historia original. Pero aquí sí. Cosa que lo hace increíble. Cosa que te, que en un punto, en el momento que te estás pasando los Pokémon dominantes, vas a darte cuenta de que... ¡Espera! Esta cosa está rara, ¿no? Los donfans no son así. No importa qué versión elijas, es donfan siempre. Pero vas a quedarte pensando así al punto de que una vez que te los pases, te plantean el inicio del postgame. Y, y si ya te pasaste todo, vas directo al postgame. Si no te lo has pasado, este, pues vas, te pasas. El resto de los, do, de los gimnasios o el resto de las bases del team están igual. Haces la liga y, y ya empezaste el postgame increíble. Además de que aquí sí se ven los Shinies. En el equipo pasado, en Pokémon, este, en Pokémon Legends of Arceus, se ven los Shinies afuera. Y les voy a comentar más o menos qué es lo que tiene el postgame, Sin darles muchos spoilers y si no, sáltense un tantito esta parte. Pero contiene 8 gimnasios, una área nueva y un torneo. De la idea Y para mí el mejor juego Excepto al menos que tú tengas otra opción Si la quieres poner aquí abajo La puedes poner, la puedes escribir tus comentarios Es Pokémon Espada, no es cierto <risa> El mejor juego para iniciar en tu Switch Es Pokémon Escarlata y Púrpura Ya que tomando en cuenta también Que tomé en cuenta el competitivo en Pokémon Espada Igual tiene un competitivo aquí Así que Pokémon Escarlata y Púrpura Son los mejores juegos de la Nintendo Switch Así que muchas gracias por es El apoyo, les agradezco mucho por quedarse hasta acá Por favor, si se quedaron hasta acá Denle like, suscríbanse Que yo apenas estoy creciendo Y, y quiero crecer este canal Así que, nos vemos Hasta la próxima, chao